El sí. país no está preparado para la dictadura ya. Ah, no. ¿Usted cree que, no, que no. no no? Claro. Claro que sí. Yo creo que sí? No, no. Ya el tiempo de la dictadura pasó. ¿no? Sí. sí. ¿Por qué? Porque todos los poderes son de... un solo partido. Mi es que tiene bueno, que venir Mi profesión aquí. es a política. Pero yo veo al pueblo dominicano sufriendo Parece que hay algo. Aunque no me parece que caigamos en, en dictadura. No. Sí. ¿Por qué? Porque ya eh, eh, los gobiernos son por cada cuatro años, cuando, después de, de ocho años pasan a ser dictaduras. Parece que la cosa no anda caminando bien. Lo ideal sería, ¿verdad?, que realmente eh, desistan de eso, porque el pueblo realmente parece como que no está dispuesto a cogerse gancho. ¿Pero te crees que sí? O que Aparentemente no? sí. No creo que haya una dictadura. El futuro no se puede predecir, pero en la actualidad gozamos de una democracia, con defecto, pero una democracia. El cambio que llegamos. ¿Usted cree que sí. el cambio que vamos? ¿O qué? ¿Por qué? la ley, nada más quiere mandar ellos. Bueno, puede ser que sea una dictadura por la forma en como todos los poderes están concentrados en una... En, por la persona, vamos a decir, todos los poderes el, el legislativo y el poder judicial casi son todos pertenecen a gran parte del poder ejecutivo entonces podríamos decir que es una dictadura no en todo el sentido de la palabra porque tenemos libertad de expresión y tenemos otros tantos indicadores de que tenemos democracia pero por esa parte creo que sí que es una dictadura ¿Usted cree que sí? ¿Por qué? ¿Por qué te partido todo Todas las fiestas de Malecedo. Sí, me parece que sí. ¿Por qué? Porque no hay quien lo no saque a esa gente del gobierno. A ver qué dice todos los partidos para ver si lo sacan.